Somos el resultado de un proceso de evolución en el que aún no somos ni lo que fuimos ni lo que seremos. Nuestra cultura es a la vez el proceso de vaivenes cíclicos de una infinidad de artistas y estilos que copiándose los unos a los otros, seguimos creando nuevos estilos y colosales obras de arte. Nuestra sociedad también es el resultado de múltiples sistemas económicos y de infinidad de luchas sociales. Nuestros derechos, la suma de infinitas luchas, represiones y muertes. Los derechos humanos son el resultado de todos ellos. Por eso, para que los conozcamos, para que conociéndolos nadie nos quite ni uno de estos logros, aquí comienza Instrucciones para hacer este mundo mejor. Hola, muy buenas tardes. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en este momento. Y en la emisión de este nuevo programa, aquí en Onda Color, en los 107.3. Instrucciones para hacer este mundo mejor. Hoy es martes 8 de junio y es un día muy especial para nosotras porque damos inicio a este programa y para ello tenemos invitadas, invitados muy especiales que se estarán presentando a continuación. Buenas, yo soy Laura de FNAE. Tenemos en la línea también a Brenda. Brenda, por favor, un saludo de tu parte. Hola, yo soy Brenda Esquivel, de la Red Feminista Latinoamericana. Hola, buenas tardes. Soy Juan Luis Rodríguez, por Amnistía Internacional de Málaga. Yo soy Francisco Guerrero, de por Derecho Humano, APDHA. Buenas, yo soy Javi, de APDHA también. Y finalmente, quien les habla, Ofelia Castillo Pérez, miembro de la asociación Tierra Patria. Bueno, contarles que Instrucciones para este Mundo Mejor es una alianza entre diferentes organizaciones y espacios eh, que dan respuesta a una necesidad aquí en Málaga eh, de visibilizar ciertas temáticas relacionadas con los derechos humanos y que en general buscamos hacer definitivamente de este mundo un lugar mejor. Una de las organizaciones aliadas en este proceso de convocatoria y en este diseño de este programa es SENAE. Por eso hemos invitado esta tarde a Laura Romero, miembro de esta organización, y le invitamos a que nos cuente un poco qué es SENAE y cómo surgió. Pues SENAE eh, es la comunidad negroafricana y afrodescendiente en España. Surge hace prácticamente un año de la necesidad de decir hasta aquí. Eh, como consecuencia pues de lo que pasó con george floyd eh, la comunidad negra aquí en españa nece, eh, necesitamos y decidimos movilizarnos y decir hasta aquí eh, dar un golpe sobre la mesa y, y decir que ya es la hora de poner fin a la violencia histórica y estructural a la que estamos sometidas entonces eh, aparte de movilizaciones en toda españa decidimos articularnos también como un sujeto como sujeto político que nos parece también que es el siguiente paso para, para evidenciar que estamos aquí. Que no es solo ta, lo que pasa al otro lado del, del charco en Estados Unidos, sino que también aquí sufrimos violencia, sufrimos, sufrimos eh, de un sistema que al final nos discrimina y nos niega como parte de la población española. Laura, al presentarse SENAE como una organización que... Eh, habla, que se refiere al tema de cómo las comunidades africanas, afrodescendientes eh, que están presentes en Málaga, pero en general en toda España, porque tengo entendido que Sena es una organización de carácter estatal, ¿no? Al evidenciarse como un sujeto político, ¿cuáles son esas acciones de incidencia que ustedes tienen en cuenta y de acuerdo a sus objetivos, ¿cuáles son esas acciones principales que ustedes presentan de cara a que esa enunciación como sujeto político sea una realidad? Bueno, cuando nosotros decidimos eh, crear no, o crearnos o inventarnos o, o nombrarnos como sujeto político, creamos un decálogo que nos parecía imprescindible para, para dar más pasos y entre ellos, bueno, está el impulsar una ley integral contra el racismo real, garantizar los derechos laborales de las personas eh, negroafricanas y afrodescendientes, el fin de la violencia en la frontera sur impulsar los derechos de, y los procesos de memoria histórica, garantizar la prestación pública, eh, reconocer, reparar y poner fin al saqueo del continente africano, la protección de la maternidad y la crianza, que es tan importante para nosotros, la defensa de la salud mental de la comunidad negra, eh, y, y la eh, poner o sea crear políticas públicas de, de perspectiva interseccional. Y de cara a toda esa agenda y todas esas propuestas de acción, de manera específica, cuéntanos un par de actividades que tengan eh, próximamente como SENAE aquí en Málaga o en general en toda Andalucía. Eh, bueno, eh, lo más próximo que tenemos ahora mismo aquí en Cenae Málaga es... Eh, se cumple ya un año de, de, la, de la creación de CENAE, de, de nuestro nacimiento. Entonces, pues vamos a hacer una convocatoria, vamos a llamar a, a los hermanos, a, a la comunidad negroafricana malagueña. Y bueno, el día 7 el día vamos, a, vamos a dar un poquito que hablar. Bueno, gracias Laura por estar acompañándonos aquí y más adelante eh, contarles que seguramente tendremos otras intervenciones, no solamente de Laura, sino de otras compañeras y compañeros de SENAE que estarán presentes en algunos de los programas que estaremos eh, desarrollando eh, más adelante. Bueno, ahora eh, deseo presentarles a una de las personas que también nos acompañan en esta tarde. Ella es Brenda Esquivel, Brenda es promotora de la red feminista latinoamericana. Brenda, gracias por acompañarnos y cuéntanos un poco quiénes conforman esta red feminista latinoamericana y a qué se dedica la red. Bueno, gracias primero por invitarnos a su programa. Eh, la red es un espacio conformado por mujeres, en su mayoría, pero es un espacio preparado para mujeres y disidencias migrantes latinoamericanas que surgió un poco de la necesidad de encontrarnos solas en situaciones complejas y como mujeres migrantes buscamos un espacio feminista al que acoplarnos eh, para, para ya que la realidad dentro de los colectivos que existían como que no nos sentíamos muy representada y bueno, por eso se creó desde la necesidad del encuentro, la contención eh, que sea un espacio seguro para todas las mujeres y disidencias migrantes y que sea un espacio donde podamos conversar y nutrir una de las experiencias mutuas sobre la vida de migrante, ¿no? Y hasta el momento, en este tiempo de existencia de la red, ¿qué actividades se han realizado? ¿Y hacia qué público van dirigidas estas actividades? Eh, nuestra militancia en principio fue más interna, el territorio éramos nosotras, tratábamos de escucharnos y de conocer la historia de cada una y aportar desde donde se podía ayudar y orientar y de las herramientas que teníamos. Eso también movilizó que que empezábamos a buscar herramientas y recursos y a conocer otras personas ¿no? de, de otras organizaciones dentro de Málaga y ahora la verdad es que es como que nuestro hay más movimiento inter, eh, externo digamos porque también como que a medida que el, lo urgente nos iba llamando no como realizar eh, algunas convocatorias a las que nos llamaban las compañeras que nos íbamos sumando, como compañeras mexicanas, las compañeras de Bisnegra, bueno, ahora también de Colombia, y bueno, y, y nos unimos como para apoyar eh, todas esas luchas que desde, desde Latinoamérica eh, nos unimos acá, en España. Si tuviéramos que pensar eh, temas para la lucha y la reivindicación de los derechos como mujeres migrantes, cuéntanos un poco este, cuál sería uno de esos derechos o de esos temas que es necesario hacerlos públicos, hacerlos visibles eh, para toda la población. y lo que venimos trabajando un poco es el tema de la estigmatización y, sobre todo, las mujeres como en los trabajos que se nos asignan como mujeres migrantes, eh, que generalmente son trabajos más de cuidados, de limpieza. Eh, también sobre... que muchas veces, cuando no tenemos nuestros títulos homologados para acá en el territorio español, como que somos personas analfabetas, o, o así se nos toma, ¿no? Hasta que podamos eh, regularizar esa situación. Y bueno, y también que una vez que se tengan ¿no? esos títulos homologados, que realmente nuestra experiencia eh, y nuestro conocimiento eh, puedan llevarnos a acceder a un puesto de trabajo que sea acorde a, a nuestra preparación, ¿no? Eh, y también, sobre todo, bueno, que sobre la ley de extranjería. Eh, perdón, pero es que estoy muy nerviosa. Tranquila, no te preocupes. No puedo. Puedes irnos contando, eh, eh, lo has hecho muy bien, nos has contado de manera perfecta cuáles son esas actividades que han venido eh, realizando hasta ahora. Sí. Bueno, y sobre todo también que por lo que se inició esta red, que fue eh, para apoyar la ley del aborto legal libre, seguro y gratuito, en toda Latinoamérica, que aún hay países que eh, todavía no es legal o que hay con algunas eh, ciertas adecuaciones a la ley de cada país y que creemos realmente que debería ser un derecho eh, a estas alturas. Eh, ya no se debería seguir discutiendo, no solamente para nosotras, sino también para las generaciones venideras. Gracias, Brenda. Temas este, no solamente interesantes, sino temas también que nos ponen ¿no? en la coyuntura eh, política de las luchas y reivindicaciones de las mujeres, no solamente eh, latinoamericanas, sino en general eh, en Europa, y que la red feminista latinoamericana pues trae y visibiliza a través de sus diferentes acciones. Brenda, gracias por presentarnos a la red. Y ahora eh, el turno de la palabra en esta mesa también de diálogo y presentación a ustedes, ¿no? Nuestros amables escuchas acerca de qué es este programa y acerca de los temas que estaremos trabajando. Eh, estamos presentando entonces ahora a una organización que posiblemente eh, muchas de las personas que nos escuchan ya conocen. Y es amnistía internacional. Por eso uno de sus activistas, Juan Luis Rodríguez Luque, está presente aquí para unirse a esta apuesta común, eh, para hacer este mundo un lugar mejor desde una, desde cada una, ¿no? De las orillas y de cada uno de los rincones en los que cada una de nosotros y cada uno de nosotros eh, estamos cada día presentes. Eh, Juan Luis, eh, Amnistía hace muchas cosas a nivel internacional y es conocida por ellas, pero aquí en Málaga, cuéntanos un poco a qué se dedica Amnistía, cuál es esa apuesta de Amnistía aquí en Málaga. Bueno, fundamentalmente, claro, como Amnistía se basa en, en general en campañas, grandes campañas, procuramos que esas campañas sean conocidas a nivel también de local de Málaga, ¿no? porque sin ellas realmente entonces los derechos humanos se van a ver mermados. Por ejemplo, eh, el acceso universal a la vacuna del COVID-19 es algo que tiene amnistía y que de alguna manera procuramos que llegue a toda la población ese deseo, ese, ese derecho ¿no? para que toda persona esté realmente vacunada. ¿no? Eh, estamos con el gran problema de la trata, esa esclavitud sexual de la mujer, que parece increíble en esta época que siga dándose y son miles de casos los que ocurren o acontecen, porque desgraciadamente no con el tráfico de personas hay quienes se aprovechan de, de esa debilidad, de esas circunstancias y abusan en todos los sentidos hasta llegar a lo que es realmente una esclavización de la persona. ¿no? O eh, estamos con el acoso escolar eh, a nivel de redes de, de escuelas, tenemos un grupo de escuelas en este en esta localidad, en Málaga, bueno, Málaga y provincia, que colaboran con nosotras, las personas de la de amnistía, y entonces procuramos que esas esa redes de escuelas realmente vayan trabajando en favor de los derechos humanos. Con lo cual, oye, es un trabajo mmm, pequeñito, lento, pero la educación. ...es la que trabaja la mentalidad de las personas... ...si no cambiamos de mentalidad... ...este mundo nunca podrá cambiar, ¿no?... Eh, ...también está la explotación de las empleadas de hogar... ...es que son tantos los problemas... ...pero vamos, y nosotros eso... ...intentamos que realmente se difunda... ...incluso aquí... Eh, ...se ha acogido a algún defensor de derechos humanos... ...de, de algún país de, de América porque como su vida estaba amenazada de muerte, entonces Amnistía tiene un programa en el cual eh, saca a esa persona y la lleva a algún lugar donde esté, digamos, más segura. Pueda respirar durante un tiempo y si puede volver a su país, cuando las cosas estén calmadas, puede volver. Si no, tiene que buscarse la vida, se le ayuda para que se busque la vida en España o donde prefiera, algo así, ¿no? Eh, lo, eh, los derechos de las personas eh, con diversidad afectivo sexual, LGTBI, ¿no? Eso es otro tema que se lleva a tener un compañero que lo hace de una manera eh, pedagógica increíble, maravillosa. Y, oye, es un trabajo que hay que hacer y que va calando en la población. Hoy día, gracias ¿no? a, a toda la tarea de, de tantísimas personas, realmente hay una aceptación de esa diversidad. Ahí todavía sabemos que hay un núcleo fuerte en este país, lamentablemente, donde niegan que exista esa realidad. Es como negar la noche o negar el día. ¿Quién niega que existe el sol, ¿no? Pues hay gente que se atreve todavía a negar esa realidad. Bueno, y yo qué sé, así cantidad de, de temas, de asuntos, ¿no? Como puede ser la pena de muerte. Tenemos normalmente en Málaga, delante de la catedral fue este año, se celebró una proyección, la cual recordamos que el mundo debería eliminar eh, ese castigo eh, por parte de, de, del Estado en contra de la vida, ¿no? Mire, anulen la pena de muerte, busquemos otras soluciones y, sobre todo, busquemos las causas de la delincuencia, las causas que es lo que normalmente se hace en la buena medicina para sol solventar un problema, se hace eso. Juan, además de lo que nos estás contando, ¿no?, de todo ese activismo y dinamismo que tiene Amnistía Internacional aquí en Málaga, este año específicamente, ¿qué acciones han desarrollado, eh, por ejemplo, en instituciones eh, o acciones de calle? ¿Qué, eh, ¿Por dónde va Amnistía en este momento en Málaga? El problema de la, de la memoria de uno es que ya no es tan joven y a veces pierde uno... Pero, mira, eh, en el FENAC, normalmente cada mes tenemos ya eh, un acuerdo con esta magnífica institución en que se nos acoge y nos permite proyectar algún tipo de encuentro o charla sobre diferentes mm, temas, el que propongamos. No hay problema ninguno por el que hagamos, ¿no? Entonces, eh, el mes próximo eh, se me ha ido la onda. Pero, bueno, tenemos también, es decir, que normalmente eso lo tenemos... ...y no acude lamentablemente demasiado público... ...también el, la COVID-19 nos ha encerrado demasiado... ...pero bueno, esperemos que en cuanto esto vuelva a tener... ...otros cauces, digamos, de normalidad... ...pues la gente se anime a acudir a, a lo que es la charla... la formación o a tomar conciencia... ...porque el mundo no va a cambiar solo... ...necesitamos muchísimas personas trabajando, empujando en la orientación de los derechos humanos. Es un éxito de la humanidad cuando se proclamaron, para la humanidad es un éxito para ella y necesitamos proyectarlos por todos los rincones del planeta porque no son derechos de, de españoles o derechos de occidentales, son derechos universales. Bueno, Juan, gracias por tu participación y seguimos sumando experiencia y contenido a este programa. Por eso, una de las organizaciones claves en lo que ha sido la concreción final y la realización de instrucciones para hacer este mundo mejor ha sido eh, la participación de la APDHA eh, aquí en Málaga. Entonces, para ello cedo los micrófonos a Francisco para que nos cuente un poco qué es la PDHA y qué les motiva para participar en esta alianza. Sí, muy buenas, muchas gracias. Eh, bueno, la PDHA significa Asociación por los Derechos Humanos de, de Andalucía. Y bueno, somos una asociación que de, de ámbito andaluz que ya tenemos más de 30 años desde su constitución y... Y como dijo, ha dicho el compañero que ha hablado antes de amnistía, eh, nos basamos principalmente en la, fundamentalmente en la Declaración de Derecho Universal del Derecho Humano. Eh, somos una asociación sin ánimo de lucro, pluralista, laica e independiente. Eh, en de, de es, nuestro trabajo fundamental tenemos cuatro acciones principales, las que llevamos, las que llevamos a cabo, que es la, principalmente la sensibilización eh, informar y formar En valores eh, que defienda la, de, la Declaración Universal de derechos humanos Por un lado Por otro lado el tema de la denuncia o sea, Analizamos una realidad La analizamos, la estudiamos Y a través de, de, la, de la denuncia social Y de la incidencia política pública Pues intentamos hacer incidencia En, en la sociedad Y que se solucione ese problema Y elaboración de alternativas y propuestas de trabajo Además de apoyo y acompañamiento Y solidaridad eso es, son nuestros, así muy contado, contado muy rápido, porque la verdad es que habría que hablar mucho de cada uno de estos puntos, pero un poco nuestras claves principales de trabajo. Eh, dentro de eso eh, trabajamos en seis áreas fundamentales, que serían cárceles, educación, marginación, migración, solidaridad, solidaridad internacional y trabajo sexual. Son nuestras áreas de trabajo en las que eh, te, tenemos especial incidencia, aunque aquí en Málaga, eh, por el tema de que estamos en frontera, estamos en, eh, en Frontera Sur, en el Alborán, eh, el tema de la inmigración para nosotros es muy importante. Entonces el control, la, el seguimiento, ser observadores, eh, que simplemente hecho de, ya ser observadores de, de, de, en, de un sitio ya, ya sabemos que cambia esa situación y esa realidad. Entonces, Somos observadores de llegada y del tránsito de esas personas que van pasando contábamos hace un momento que uno de los objetivos de este programa está relacionado de forma directa con la posibilidad de incidir de incidir en la ciudadanía, de incidir en el pensamiento, pero también de incidir en la acción otro de los objetivos que hemos eh, también manifestado es el tema de visibilizar, visibilizar acciones sociales visibilizar las acciones, los temas, las agendas y las dinámicas de cada una de las organizaciones que integran esta esta, esta alianza de este programa pero también de las demás organizaciones que están presentes en Málaga, en Andalucía y en general en España y hay un tercer objetivo que nos hemos planteado todas las organizaciones presentes que está relacionado directamente con la parte de formar, teniendo en cuenta ese objetivo relacionado con la formación y según las líneas de acción de la APDHA, cuáles serían las apuestas que ustedes tendrían en la realización de estos programas bueno, nosotros eh, somos conscientes que una sociedad sin conciencia crítica y sin capacidad de respuesta es una sociedad fácilmente manipulable. Eh, nosotros queremos, eh, nuestro objetivo es, eh, primero, colaborar en la producción de este, de, ya de en sí, de, de sacar esta media hora cada semana, que, que vamos a abordar muchos objetivos y vamos a darle ese enfoque de derechos humanos de la Declaración Universal, que, que en principio parece muy básico y parece muy elementales pero no se cumplen, es, ese tema es tan básico. Y por otro lado, eh, se, me ha, me, se me ha ido el santo al cielo, ah bueno, el tema de asesoría jurídica, eh, pero bueno, eso ya lo iremos abordando poco a poco. Bueno, finalmente, la última organización que está aquí presente es la Asociación Tierra Patria, organización de mujeres a la cual pertenezco. Tierra Patria es una organización de mujeres migrantes eh, de diferentes lugares del mundo, que está presente aquí en Málaga y tiene sus antecedentes en la Fundación Tierra Patria de Colombia, que lleva 20 años de existencia y representación legal. Eh, principalmente a mujeres solicitantes de asilo y protección internacional. Durante estos seis meses, tiempo en el que estaremos acompañando y planteándonos este, los diferentes programas, también estarán otras organizaciones presentes y serán otros los programas que estaremos realizando. Por ejemplo, tendremos un programa sobre desahucios, uno sobre jornaleras, eh, un programa sobre refugio un programa sobre salvamento marítimo, un programa sobre la situación de Palestina, entre muchos otros temas que también, eh, en el cual también estarán presentes diferentes invitados, invitadas de otras organizaciones. Eh, nada, les doy la palabra a nuestros compañeros pues, para que se despidan en esta tarde. Bueno, pues quería agradecer, eh, sobre todo este espacio, ¿no?, que es tan, tan necesario, hay que darle voz a, a todos estos temas y y bueno, que seguiremos hablando mucho más. Igualmente. Felicitaros porque realmente los derechos humanos no se construyen por sí mismos solos. Eh, Brenda ya no nos acompaña en este momento para la despedida del programa. Bueno, y contarles finalmente que este ha sido un proceso de trabajo conjunto, como ustedes han podido eh, escuchar, con organizaciones de diferentes sectores, con el principal propósito de poder darles a conocer ustedes todas estas temáticas relacionadas en función con temas de derechos eh, humanos aquí en Málaga y en toda Andalucía. Entonces, les invitamos a que continúen acompañándonos cada martes de 8 a 8 y 30 de la noche, aquí en los 107.3 de Onda Color, en su programa Instrucciones para hacer este mundo mejor. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias.